Uso, hizo uso de la palabra nuestro alcalde municipal. Esta es fiesta cruceño y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso el acto se da por cerrado. Muy buena, felicidades a Santa Cruz.